Tatiana Murillo nos presenta una iniciativa que conjuga protección de la biodiversidad con turismo, creación de empleos y apoyo a los comercios locales. Conozcamos entonces la experiencia del Parque Nacional Barra Onda en Costa Rica. Con un cuarto de su territorio conservado en áreas silvestres protegidas, Costa Rica es una marca mundial para el turismo naturalista. Lo cual no solo trae a la mesa el tema de la conservación, sino también el potencial beneficio para las comunidades locales. El Pacífico Norte del país es una de las zonas de mayor afluencia turística, principalmente en las costas, pero también existen parques nacionales en el interior que protegen recursos únicos. Uno de ellos es el Parque Nacional Barra Onda, ubicado en el Cantón de Nicoya en la provincia de Guanacaste, un sitio reconocido a ti mismo, por ser una de las cinco zonas azules del planeta, donde la gente vive más y con una mayor calidad de vida. El parque, creado en 1974, protege un bosque seco con transición a húmedo y cientos de especies de flora y fauna pertenecientes a esos ambientes, además de un sistema único de cavernas subterráneas al interior de cerros calcáreos. Estos emergieron del mar hace unos 60 millones de años generando estalactitas y estalagmitas con figuras sorprendentes. Con el fin de guiar a turistas nacionales e internacionales en los ambientes naturales y cavernas del parque, en 2002 fue creada una asociación de guías locales que brinda empleo a jóvenes de las comunidades aledañas y contribuye a proteger los recursos del parque. Esto es posible gracias a un convenio de cooperación entre la Asociación de Guías y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Sobre esta relación de mutuo beneficio entre el parque y las comunidades locales, nos comenta Jenis Baltodano, presidenta de la Asociación de Guías del Parque Nacional Barra Onda. Para nosotros el Parque Nacional Barra Onda como guías ha representado mucho, parte muy importante de nuestras vidas, ya que en el 2002, hace 19 años se conforma dicha asociación y desde ese entonces hasta el día de hoy han pasado muchas, muchas familias por esta asociación, las cuales han podido llevar el sustento a sus hogares, han podido crecer profesionalmente, han podido desarrollar sus proyectos. Eh, también esto ayuda, ¿verdad?, para que las personas sigan adelante, sigan estudiando, sigan emprendiendo. Y por supuesto que el parque nos ha dado muchas oportunidades, eh, a nosotros como guías y no solo a nosotros verdad porque el que esté el parque nacional parraonda ubicado justo donde está esto permite que el turismo llegue ahí que la economía se mueva a nivel local que los turistas lleguen que consuman que se queden en los hospedajes que compren que que llegue el dinero a cada uno de los hogares que se benefician directa o indirectamente de dicha actividad. Eh, bueno, también para nosotros, eh, como guías, eh, en la forma que hemos podido contribuir con la conservación, eh, tenemos un convenio de cooperación con SINAC, el cual nos acredita para trabajar dentro del área, eh, hacemos control y protección, Hacemos educación ambiental en las escuelas. También lo mismo que se hace, el recorrido que se hace con los turistas es educación ambiental, porque hay turistas que llegan con una mentalidad y se van con otra totalmente. Hay personas que han cambiado su, sus puntos de vista verdad desde una vez que lo ven desde adentro. Los guías también somos bomberos forestales, todos, ¿verdad?, al servicio de... Entonces, en las temporadas de, de sequía, como todos saben, ¿verdad?, tenemos incendios forestales, entonces, prestamos el servicio para proteger nuestros recursos, ya que son... o sea, forman parte importante de nosotros, y por eso tenemos que protegerlo, ¿verdad?, Hacemos mantenimiento, limpieza, todo lo que tenga que ver con el Parque Nacional. Entonces, eh, protegemos los recursos. Es como una forma de correr la voz con todas las personas que llegan, ¿verdad? De lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. Entonces, estamos ahí educando a todo el turista que llegue en pro de la conservación. Este modelo turístico también apoya negocios locales que se benefician de la afluencia de turistas, como es el caso de La Casita, un negocio de hospedaje y alimentación que funge además como un museo de objetos antiguos de tradición costarricense. Sobre la experiencia en la atención de turistas y apoyo al parque, nos comenta Sergio Cantillo, uno de los propietarios le puedo decir que la Casita Barronda se beneficia de los importantes recursos que protege el Parque Nacional Barraonda porque estos traen, atraen turismo que se hospeda o se alimenta en nuestra posada rural. Igualmente hemos servido como base para expediciones de biólogos nacionales y extranjeros que hacen estudios e investigaciones en el parque. La Casita Barronda apoya al Parque Nacional Barraonda a proteger los recursos naturales a través de nuestro programa de reciclaje colaborando en la recolección de desechos, utilizando moderadamente el agua que es muy escasa en la zona, y además la casita Barraonda Barra Onda compra insumos y servicios a proveedores locales prioritariamente. La experiencia de Barra Onda presenta finalmente un beneficio de doble vía, que impacta la experiencia del visitante, pero también la calidad de vida de las comunidades locales, según afirma Rafael Gutiérrez, director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC. En realidad la alianza eh, que tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y particularmente el Área de Conservación Tempisque con los eh, con los guías de la comunidad de Barra Honda, es un trabajo que en realidad ya tiene muchos años y ha buscado pues el fortalecimiento de los pequeños emprendedores en la zona de de Barra Honda y eh, esta alianza ha generado muy buenos eh, beneficios tanto para el parque como para la comunidad. Por un lado, ha generado eh, una fuente de empleo, el desarrollo de, de una empresa, pero también ha generado que el parque tenga la posibilidad de que los visitantes y los turistas tengan un, un guiado eh, eh, de calidad donde se le da buena información. Sobre las características eh, de las cavernas, pero también eh, sobre todo el tema de seguridad y evitar accidentes. Esta alianza eh, podemos decir que ha generado buenos resultados para las dos, para las dos partes. Igualmente, el establecerlo y hay otras experiencias también en el país es una de las metas de la institución que busca cómo fortalecer los pequeños emprendimientos y así también cómo mejorar la calidad de la experiencia del visitante.